Guy de Maupassant hoy nos regala un cuento de amor, de amor verdadero. El aparcero se enamora de la asistenta del varón y creen que ha perdido la cabeza y cuando van a encerrarlo en un centro de enfermos mentales, confiesa que está enamorado de ella y que va a morir por ella. El varón lo arreglará todo para que se casen a pesar de que ella no quiere. Pero el aparcero tiene un secreto que finalmente le contará y que sorprenderá a todos. Y ya damos comienzo al cuento que espero que te guste. El aparcero Un cuento de Guy de Maupassant El varón René me había dicho «¿Quiere venir conmigo al levantamiento de la veda en mi finca? Me encantaría que lo hiciera, amigo. Por otra parte, estoy completamente solo. La caza es de un acceso tan difícil y la casa donde paso la noche tan primitiva que no puedo invitar más que a los amigos muy íntimos». «Acepté». Partimos, pues, el sábado en tren, tomando la línea ferrer de Normandía. Nos apeamos en la estación de Almivar, y el barón René, señalándome una galera enganchada a un asustadizo caballo sujeto por un alto campesino de blancos cabellos, me dijo. —Aquí tiene nuestro carruaje, amigo. El hombre le dio la mano a su amo, y el barón se la estrechó con fuerza al tiempo que preguntaba. —¿Qué, compadre, cómo anda todo? —Como siempre, señor varón. Montamos en esa especie de gallinero suspendido y sacudido sobre dos enormes ruedas, y el joven caballo tras una violenta reparada partió al galope haciéndonos soltar los pies como balas, y cada recaída en el asiento de madera me hacía un daño horrible. El campesino repetía con su voz calma y monótona. —¡Vamos, vamos! ¡Tranquilo, Moutar, tranquilo! Pero Moutar no hacía ningún caso y daba saltos como un cabrito. Nuestros dos perros, detrás de nosotros en la parte vacía de la caja, se habían enderezado y olisqueaban el aire de los llanos por los que cruzaba el olor de la caza. El balón miraba a lo lejos con ojos tristes la gran campiña normanda, ondulante y melancólica, semejante a un inmenso parque inglés, a un parque desmesurado, donde los patios de las alquerías, rodeados de dos o cuatro hileras de árboles, con manzanos achaparrados que vuelven invisibles las casas, dibujan hasta donde se pierde la vista unas perspectivas de sotos, de bosquecillos, y de macizos que persiguen los jardines artistas al diseñar las propiedades principescas. Y René murmuró de repente. Me gusta esta tierra, aquí tengo mis raíces. Era un normando de pura cepa, alto, fornido, un poco panzón, de la vieja casta de los aventureros que iban a fundar reinos en las riberas de todos los océanos tenía unos cincuenta años, diez años menos quizá que el aparcero que nos llevaba. Este era un tipo flaco, un campesino que era costal de huesos cubiertos de piel sin carne, uno de esos hombres que viven un siglo. Tras dos horas de marcha, por unos caminos pedregosos, a través de aquella verde planicia y siempre igual, la galera entró en uno de esos patios con manzanos y se detuvo delante de un viejo edificio ruinoso, en el que una vieja sirvienta esperaba al lado de un mozo que cogió el caballo. Entramos en la alquería. La cocina ahumada era alta y espaciosa. Los objetos de cobre y las lozas brillaban, iluminados por los reflejos del hogar. Un gato dormitaba sobre una silla, un perro dormía debajo de la mesa. Olía allí dentro, a leche, a manzana, a humo y a ese olor inombable de las viejas casas de campo. Olor a suelo, a paredes, a muebles, olor a viejas copas, a viejos fregados y a viejos moradores. Olor a bestias y a personas mezcladas, a cosas y a seres, olor del tiempo del tiempo pasado. Volví a echar un vistazo al patio. Era muy grande, lleno de manzanos añosos, chaparros y retorcidos y cubiertos de frutos que caían en la hierba en derredor de ellos. En aquel patio el aroma normando a manzana era tan intenso como el de los naranjos floridos en las riberas del sur. Cuatro ringueras de hayas rodeaban ese recinto. Eran tan altas que parecían alcanzar las nubes a esa hora del ocaso, y sus copas, por entre las que pasaba el viento del atardecer, se agitaban y dejaban escapar un lamento interminable y triste. Volví adentro. El varón se estaba calentando los pies y escuchaba a su aparcero hablar de las cosas del lugar. Hablaba de matrimonios, de nacimientos, de muertos y luego de la baja de los precios de los cereales y de las noticias relativas al ganado. Una vaca comprada en Veuls, la Velarde, había tenido su becerro a mediados de junio. La producción de sidra no había sido gran cosa el año anterior. Las manzanas reinetas continuaban desapareciendo en la comarca. Luego cenamos. Fue una buena cena campestre, sencilla y abundante, larga y tranquila, y mientras duró la cena, observé una especie de particular familiaridad amistosa que me había sorprendido de entrada entre el varón y el campesino. Fuera, las hayas seguían gimiendo bajo el empuje de las ventoleras nocturnas, y nuestros dos perros encerrados en un establo planean y ladraban de un modo siniestro. El fuego se apagó en la gran chimenea. La sirvienta había ido a acostarse. El compadre dijo a su vez, «Si me permite, señor varón, iré a acostarme. No tengo costumbre de recogerme tarde». El varón le dio la mano y le dijo, «Vaya, amigo». Con un tono tan cordial que le pregunté cuando hubo desaparecido el hombre, «¿Le es fiel ese aparcero, no?». Más que eso, amigo, es un drama, un viejo drama muy sencillo y muy triste el que me une a él. Le contaré la historia. Ya sabe usted que mi padre fue coronel de caballería. Había tenido de ordenanza a este mozo, hoy un anciano, hijo de un aparcero. Luego, al retirarse mi padre, tomó como criado a ese soldado que contaba unos cuarenta años. Yo tenía treinta. Vivíamos entonces en nuestro castillo cerca de Caux. En aquel tiempo, la doncella de mi madre era una de las más bonitas que imaginarse pueda. Rubias, pabiladas, animosas, delgada, una verdadera doncella. La antigua doncella, hoy ya desaparecida. Actualmente, estas criaturas no tardan en convertirse en mujerzuelas. París, Mercedes, a los ferrocarriles las atrae las llama, se apodera de ellas, no bien florecen. Esas reales mozas que antaño seguían siendo simples sirvientas. Cualquier hombre de paso, como en otro tiempo los sargentos reclutadores, buscaban quien se alistara, se las camela y corrompe, y no nos quedan ya como criadas más que los desechos de la raza femenina. Todo cuanto estos con vulgar, ordinario, deforme, Demasiado feo para la galantería. Así pues, esta muchacha era encantadora y yo la besaba algunas veces en los rincones oscuros. Nada más, oh, nada más se lo juro. Ella era decente por otra parte y yo respetaba la casa de mamá, cosa que ya no hacen los granujas de hoy en día. Ahora, bien, Sucedió que el ayuda de cámara de papá, el antiguo veterano, el viejo aparcero que acaba usted de ver, se enamoró perdidamente de esa muchacha, pero enamorado de una manera inconcebible. Al principio notaron que se olvidaba de todo, que no pensaba ya en nada. Mi padre le repetía sin cesar. —Vamos, Jean pero ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Él no respondía. —No, no. —No, señor varón, no me pasa nada. Adelgazó. Luego rompió vasos mientras servía la mesa y dejó caer platos. Pensaron que estaba quejado de una enfermedad nerviosa y se hizo venir al médico, que creyó observar los síntomas de una afección de la médula espinal. Entonces mi padre, lleno de solicitud para con su servidor, se decidió a mandarle a una casa de salud. El hombre ante esta noticia confesó... Eligió una mañana mientras su amo se afeitaba y con voz tímida dijo «Señor varón». «Sí, mozo. Lo que yo necesitaría, ¿sabe? No son medicamentos». «Ah, ¿qué pues? Casarme». Mi padre estupefacto se dio la vuelta. «¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Casarme?» «¿Casarte? ¿Entonces estás enamorado, pillo?» «Así es, señor varón». Y mi padre rompió a reír con la falta de moderación que mi madre gritó desde el otro lado de la pared. «¿Qué te pasa, Contran?» Él respondió, «¡Ven aquí, Cacherín. Y cuando ella hubo entrado, le tonto con los ojos inundados de lágrimas de alegría que el tontaina de su ayuda de cámara estaba simplemente enfermo de amor. En lugar de reír, mamá se enterneció. «¿A quién quieres, mozo?» Él declaró sin vacilar, «A Luis, señora baronesa», y mamá prosiguió con semblante serio. «Vamos a tratar de arreglarlo del mejor modo posible». Se llamó pues a Luis, que fue sondeada por mi madre y ella respondió que conocía perfectamente la pasión de Jean, que éste se le había declarado varias veces pero que ella no le quería. Se negó a decir el porqué». Y pasaron dos meses durante los cuales papá y mamá no dejaron de presionar a la muchacha para que se casara con Jean. Como ella juraba que no amaba a ningún otro, no podía aducir ninguna razón seria en favor de su negativa. Papá venció finalmente su resistencia gracias a un gran regalo en dinero y se acordó establecerlos como aparceros en las tierras en que hoy nos encontramos. Dejaron el castillo y no los volví a ver por espacio de tres años. Al cabo de tres años supe que Luis había muerto de pecho. Pero mi padre y mi madre murieron a su vez y pasaron otros dos años sin que volviera a ver a Jean. Finalmente, un otoño, hacia finales de octubre, se me ocurrió venir a cazar a esta propiedad mantenida con esmero y que mi aparcero afirmaba era muy abundante en caza. Llegué, pues, una tarde, una tarde de lluvia a esta casa. Me quedé estupefacto al encontrar al antiguo soldado de mi madre totalmente canoso, por más que no tuviera más que cuarenta y cinco o cuarenta y seis años. Le hice cenar frente a mí, en esta misma mesa donde nos encontramos ahora. Llovía a cántaros. Se oía percutir el agua sobre el tejado, los muros y los cristales, caer en forma de diluvio en el patio y mi perro ladraba en el establo, como hacen los nuestros en noche. De repente, después de que la sirvienta se hubiera ido a acostarse, el hombre murmuró. —Señor varón. —¿Qué, Jean, Tengo una cosa que decirle. —Di, Jean, —Es que es difícil. Habla igualmente. ¿Recordará usted a Luis, mi mujer? Por supuesto que la recuerdo. Pues bien, me encargó una cosa para usted. ¿Qué cosa? Una... Una... ¿Cómo diría? Una confesión. Ah, ¿el qué, pues? Es... Es... Me gustaría no tener que decírselo a pesar de todo, pero tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, en fin. Ella no murió del mal de pecho, sino sino del disgusto. Eso es. Ahora se lo explico mejor. Desde que vinimos aquí empezó a desgazar. Cambió después de seis meses. Estaba irreconocible, señor varón. Estaba yo antes de casarme con ella, solo que a la inversa, completamente a la inversa. Llamé al médico. Este dijo que ella estaba enferma del hígado que tenía una hepatitis. Entonces yo compré medicamentos y más medicamentos por valor de unos 300 francos. Pero ella no quería tomárselos, no quería en modo alguno. Decía, no vale la pena, Jean. no van a servir de nada. Yo veía que tenía un mal adentro. En una ocasión me la encontré llorando y no sabía qué hacer. No lo sabía. Le compré cofias, vestidos, pomadas para el cabello, pendientes. No sirvió de nada. Comprendí que iba a morir. Una noche de finales de noviembre, una noche en que nevaba, en que ella no se había levantado de la cama durante todo el día, me dijo que fuera a llamar al cura. Fui. Apenas hubo llegado me dijo, «Jean, escucha. Me dijo, «Quiero hacerte una confesión, te la debo, escucha, Jean. Nunca te he engañado, nunca, ni antes ni después de casarnos, nunca. El señor cura aquí presente puede decírtelo, el que conoce mi alma. Pues bien, escucha, Jean. si yo me muero es porque no he podido consolarme de no seguir en el castillo porque tenía. Sentía mucha amistad por el señor varón. Mucha amistad, quiero decir, que nada más que amistad. Por esto me muero. Cuando dejé de verle sentí que me moría. De haber podido verle no me habría muerto. Verle solamente, nada más. Debes decírselo algún día una vez que yo ya no esté. Díselo, júramelo, júramelo, Jean, yeah. Delante del señor cura. Es un consuelo saber que un día lo sabrá que habré muerto por esto. Sí, júramelo. —Se lo prometí, señor varón, y he mantenido la palabra dada. Cayó con los ojos fijos en los míos. —Por Cristo bendito amigo, no puede hacerse una idea de la conmoción que me produjo oír a este pobre diablo a cuya mujer yo había matado sin saberlo, contármelo así en esa noche de lluvia y en esa cocina. Balbuceé, mi pobre Jean. —¡Mi pobre Jean! —él murmuró. —Así son las cosas, señor varón. No podemos hacer nada ni uno ni otro. Eso es lo que sucedió. Yo le cogí las manos a través de la mesa y me eché a llorar. Él preguntó. ¿Quiere venir a la tumba? Yo dije que sí con la cabeza, pues ya no podía hablar. Él se levantó, encendió un farol y partimos en medio de la lluvia, cuyas gotas oblicuas, rápidas como flechas, iluminaban bruscamente nuestra luz. Abrió una puerta y vi unas luces de madera negra. Dijo de repente, «Ahí está, delante de una lápida de mármol», y colocó encima su farol para que yo pudiera leer la inscripción a Luis Hortens Marinette, esposa de Jean-François Labrum, asentado. Fue una fiel esposa que Dios le tenga en su gloria. Estábamos de rodillas en el barro él y yo, con el farol entre nosotros, y yo miraba como percutía la lluvia sobre el mármol blanco. Rebotaba en forma de polvillo de agua y luego chorreaba por los cuatro bordes de la piedra impenetrable y fría y pensé en el corazón de la que había muerto. ¡Oh! ¡Pobre corazón! ¡Pobre corazón! Desde entonces vuelvo aquí todos los años, y no sé por qué me siento turbado como un culpable delante de ese hombre que tiene siempre el aire de perdonarme. Fin